Él perforó vejiga y intentó parchar. Cuando me abrieron encontraron una bola de puntos. Yo le explicaba al doctor, si él hubiera puesto en el expediente que me perforó la vejiga porque se dio cuenta que me perforó la vejiga porque parchó, otra cosa sería en mi expediente, no hay nada. Entonces si usted me dice que si fue a matarme, si se va a matar. Pues, si va a matar. Yo, además el médico trabaja en el trabaja en el Hospital General y tiene una clínica. De vida y mal, pero justamente estaba cargando con la culpa o la sensación de que no era una buena madre o una buena mujer. Yo decía: ¿Cómo mis primas y mis hijos, mis tías, cuando se construyeron y yo? ¿Por qué no puedo aguantar ese dolor? Yo tengo que poder y también trataba de alimentar todos mis síntomas. lleven el seguro, pero antes lleven una clinica particular, porque yo tengo algo, no sé con quién me voy a encontrar, encontrar dijo, sé que es tu primera hija, sé que tienes deseos de más hijos y seguro que voy a hacer lo posible por rescatar lo que se pueda rescatar. Y pasaron dos o tres días y la fiebre no se vio, justo lo que estaba en el cruzado era lo que hacía que, que, yo, pues que yo no parara no y ya de ahí pues ya me quitó la matriz y un pedazo de estaba en el cruzado. Cuando yo identifiqué que lo que a mí me pasó fue violencia obstétrica, yo lo tenía muy definido y hasta en mi trabajo tengo mi libro. Cuando alguien me va a ver, yo bajo con mi libro y les empiezo a platicar que es violencia obstétrica porque nuestro objetivo es que no les pase a las que siguen. Y en corto, mi hermana, mis amigas, mi familia y mi hija, en base a lo que a mí me ocurrió, poder informar a otras mujeres o compartir a otras mujeres qué es lo que tienen que defenderse lo que tienen que saber, pero sí quisiera vivir en un México con más oportunidades con más respeto. A mí me agobia mucho todo lo que pasa aquí en mi estado con respecto a las mujeres, cómo se detona de algo muy chiquitito. De un trato muy chiquitito se puede magnificar. Pues, si quisiera pues un México feliz.